Ayuda, ayúdalo, no ayuda. Ah, si sí, así eran las personas, me tomaste la gorra. Mis gafas buchi ¿Es amigo suyo? No, yo este mal no lo conozco de nada. Es que me robó mi bate ahorita. ¿Cómo? Venía por venganza. Por casi. casi saco mi navaja y lo apuñalo. Pero no, decidí no a la violencia. No, menos mal dijo no a la violencia, donde lo haga. Ahí sí. Se mete en un liócrito. No, me voy a llegar que se robó el bate. Uy. Uy. No, no, se, voló, no, se voló, se voló, se voló, se voló, se voló. Se voló, uy, se voló, Pero que está pasando sí, Uy, qué está pasando sí, sí. por acá, caballeros. Si, sí, no, como asustado. Ese, ese sujeto le dio una golpiza al que está allá y vea como lo definí? Ese policía lleva la mochila como de obrero como el constructor. La de la, niña. Sí, la de la niña. Sí, la de la niña. Mucho gusto, caballero. Mi nombre es Olvar Uribe. Ya que se dedica. No, no más preguntas, caballero. Ah, no, disculpe. No, Uy, me saco una bicicleta del culo, ah. ¿no? Oh, Ay, Dios, me saco esa cicla. Socialismo. Perdón, no, a mí no me gusta esa palabra. A mí me respeto, caballero. No, no, no, es que se lo entendí, me pareció raro. Ayúdanos, ¿qué? Ayúdalo. Uy, ¿qué pasó aquí? Ah, sí, así eran las personas, me tumbaste la gorra Mis gafas Gucci ¿Es amigo suyo? No, yo a este mal no lo conozco de nada, es que me robó mi bate ahorita Venía por venganza No, Dios mío Por casi, casi saco mi navaja y lo apuñalo Pero no. decidí no a la violencia No, menos mal dijo no a la violencia, donde lo haga, ahí sí se meten en un lío usted uy sí <coughs> sí, sí ve quién llama una ambulancia pues listo ya ya se la Oye, nadie aquí sabe pedir de pronto aquí un, un policía un un médico ya estoy llamando al médico pero no me contesta y la policía, ellos deben, saber, ellos deben saber reanimar No, si viene la policía me meten a la casa. Se esconde, se esconde, ¿cuál es el miedo? Yo ven para la policía Yo me escondo Qué peligro de gente, qué peligro No, definitivamente Lo que te doy cuenta es que las cámaras están ahí Y están visualizando todo Ah, el taller tiene cámaras Sí, claro Genial no, pues que esta gente, dios mío... El señor se había robado ¿Qué? un bate. Señor se robado sí, pues bate. ya, ya arreglaron, robó, al parecer. Bájate. Sí, ya Ay. arreglaron. Y el bate lo sigo viendo ahí. Pero pues ya se golpearon. Uh. ¿Y dónde está el otro? Ah, no. ¿Huyó? como que yo? ¿Pues sí? ¿Señor, usted ¿so está bien? ¿No le dieron muy duro? No, no, sí, un poquito herido bueno proceda proceder una ambulancia para que venga ¿Ah no? ¿Hola? ¿Usted es el que acaba de golpear a este señor? Sí, obviamente, tiene que ser este No, soy Lléveselo, lléveselo ser... No, me voy Ay, a llamar no, que culo. se robó el bate no, no, se, voló, no se voló, se voló, ey, se voló, ey, se voló, ey, se voló ey, Se voló, ey, se voló, ey, se voló, ey, se voló oye, Oficial, ¿Pero se voló. qué está pasando? ¿no? A... No, Yo no estoy hecho para correr en esta vida, sinceramente. No, no, yo tampoco. El chisme, el chisme. Sí, ay, hey, marica, ay, qué miedo. Corro, marica. Cuidado ahí, cuidado. Ay, lo cogí de eh, Es que es un peligro esta gente ya de hoy en día. No, definitivamente. Dios mío. Sí, no sí, me miedo, miedo ya. Así. Uy, sí, ¿qué está pasando sí, sí. por acá, caballeros? No, ¿sí ese sujeto, sabes? Ese sujeto le dio una golpiza al que está allá y vea cómo lo... Uy, Dios mío. Ay, mi hijita. Ay, me, me parece como más extraño porque... ...ese policía lleva las mochilas como el obrero, como el constructor. La de la niña. Sí, la de la niña. Sí, sí. Yo un ya llevaba policía. yo un rato en comisaría allí... Tratando con una gente y si, sí, le pregunté. ¿Y qué le dijo? Que era de la niña. Ja. ¿De bien, que no pues les pagan los policías no tienen sus propios implementos para prosperar. Esto es todo culpa del socialismo del Castro No, qué falta de respeto. No, total... Qué miedo. Qué miedo. No, y si es la policía. La policía no me imagino me, me impresiona ver a gente tan bien vestida por aquí eh, ¿Lo hice por mí o...? Por los dos, bueno, él está medio, pero sí eh, Bueno, ¿Qué? yo, ah, yo no dueño el de de Ah, un gusto <risa> <risa> ya, ya todo tiene sentido, no, pues no dije nada <risa> okay. eh, Venga, espérate, yo conozco a ese man, voy a a ver qué le hace A ver bueno, ¿y usted quién es? ¿Qué hace por acá? Mucho gusto, caballero. Mi nombre es Olvar Uribe. Ah, mucho gusto. Yo soy un caballero decente de bien. ¿Y a qué se dedica? No, no más preguntas, caballero. Ah, no. Disculpe. No, cómo está la delincuencia de hoy en día y no lo esposan, no le hacen nada. Uy, me sacó una bicicleta del culo, ah. ¿eh? Uy, ¿de dónde sacó esa ciclón! ¿Y ese mando de sacó eso? Yo no sé, mago. Increíble. O, o es que estas de las que se pliegan y usted las guardan en el bolsillito así. Que vuelven un cuadrito chiquitito. Ay, cuenta, estos esto es con doble. No, de... tecnología. No, esto es origami. Ah, <risa> ya todo tiene sentido. Sí, sí, con razón. O sea <risa> que usted dobla ahí billetes dobla y, y todo eso, ¿cierto? Eso, Obvio, okay. claro, Ay, America, a ver, a es... Exacto, Toca de dividirla por tubos: un tubo en el brazo, otro tubo en el otro brazo. En las piernas y así sucesivamente hasta que se vea bien guardado. Las sí, llantas no, en las no. espalda y todo, ¿so es ¿cierto? Como que. Para que todos los sociales. Socialismo. Perdón, no, a mí no me gusta esa palabra. A mí me respeto, caballero. No, no, no, es que se lo entendí me pareció raro. Me parece, me parece muy bajano su acento. ¿Usted de dónde será? Es como de la costa, ¿no? Yo vengo de Antioquio mm. Ah, Dios ah, Un pueblito por allá muy lejano en un país que... Es mejor no nombrar Ya pues Bueno, yo creo que gusto de... conocerlos ¿Qué? Lo Estoy mismo, bien, ir ¿qué? a buscar esta gente como fue Uy Buen día Cuidado que hueso de viejo no pega Se da y todo lo que hace. No, sí, sí, un peligro. Qué pena, venga, yo le pregunto que es que estaba mirando ahí y no vi que Hola, el canas. taller tuviera página ahí de postulación. ¿Es posible postularse su eh, no, taller? No, de momento no tenemos postulaciones abiertas, ya teníamos dos cupos y ya lo ocupamos el día de hoy. Ah, perfecto. Lo que sea de servicio es disponible, así que bienvenido sea cuando... Ah no pues, o, tengo una hipoteca un de pregunta, 2000. Cañas, o la ciudad tiene muchos Cuando la tiene vengo Y nos cargan las texturas Listo. o no me cargan a mí bueno, Listo, <ríe> muchas gracias <ríe> Bienvenido Cañas si es eh, domicilio o si es digital Sí Y pues yo me encargo de hacer todo lo de la facturación Y si es el caso yo se la hago llegar también, ¿no? sí. Listo, ¿bueno? Listo, entonces ya me voy a poner en esa Buenas no bueno, saben que hizo el amigo taxista Calvo ¿Cómo? Calvo, si no saben que se... es sí, el Calvito que está conmigo Ah, bueno, sí sí no lo vi Ah, listo, todo listo. listo, yo voy a hacer unas compras y ya vuelvo a él. Sí, señor La patrulla y ponerla bien velita. Ey, él es el jefe de ustedes, ¿no? Hola, jefe. Sí, ese es mi jefe. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una pregunta. Dígame. Eh, ¿Tienen acuerdo con la policía? Eh, no. No, no, por jefa el momento no ha nada. Buenos días. Linda por maleta, maleta oficial. Gracias. Gracias. Se supone que es es un viene con el uniforme, pregunta seria. Ella le colaboró. Sí, la verdad, viene con un uniforme, es el chaleco. Y nos lo hizo nuestra general. Supremamente. Chaleco. Curioso. Pero sí, no echa lejos sí. porque no lo cubre adelante, por lo cual... Exactamente, paro. pero no Macho lo por debajo. Es para que debajo. Es para los fecas, Usted les da la espalda y lo pueden apuñalar. Exactamente, siempre hay que tener ojos Macho en la por abajo con bien. este tubo, por ah, sí. Vea, yo nada más le digo, esa gente no es empleada mía, si le hacen algún cohete a ese vehículo, yo no lo Entonces vean. oíganlo. Es oficial, es que el cuchuplito <risa> está desconectado, <risa> eso es lo que pasa. <risa>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 Uy, pero tiene este motor bien sucio, le digo. Ay, sí, lo la lava va, ¿no? todo el día. Perdón. Hey, hermano, sí, ya no, no está en el ocupando su queda... taller. Pues también una lavadita a este taller no le quedaría mal. Ya. Yeah. La, la cobina está llena de sangre. Hey, hey, jefe, hey, ¿Qué hey, hacemos hey, entonces? ¿Dónde dejamos <ríe> la cuchuflera. Okay. No, o esa no me ha llegado. Y el cuchuflito. Tampoco viene con la cuchuflita. Oficial, se puede ir con todas las de Dios, ya está listo ese carro. Gracias, ojalá no se queden sin frenos. Espera, esperé, yo la atornillo el capó, esperé. Ah, como tratando. Si algo. Nada. Y golpe avisa. Usted se la viene, que no se la vaya a caer otra vez al señor oficial. Cómo es jefecito, estamos buenos pues el trabajo no cree. Sí sí, debe montar un taller todos ustedes, me hacen la competencia. No no no, es que usted nos cae muy bien con la montar competencia. Sí o no Hernán? No Hernán está en es lo de él. Sí sí no ya sí, se los... los quedaron. Sí, es que el man cuando con está mano? concentrado no sabe nada, está ahí metido sí, en sí, el sí, motor. Sí. El venga señor ahí. usted usted es el taxi, venga yo lo voy reparando. Qué pena, a ver, yo le abro la tapa del motor a ver qué pasa con esto. Listo, oficial. Señor. Ahí le quedó. Yo lo veo igual, pero gracias. Que la haya bien, oficial. Mm. Señor. Nah, venga la, a ver. Que yo creo que este también necesita cuchuflera. ¿En la ciudad ¿cómo que se lo ve no Sí, tiene equipe. como que algún negocio con esa compañía o algo. Como no que es están que regalando nada. carros de... Bueno, ahí hay una hidrolavadora de pronto. No, nada, no ha llegado tampoco. No ha llegado. No ha llegado. Toca es que, que vayan no al negocio de la esquina. Es que le falta la cuchuflera, yo le dije, pero es que usted no hace caso. Es que literalmente no anda. Ah, no, no, yo no sé eso. <risa> Esos no son mis empleados, yo solo. la <risa> Me anda el carro, no, no, me anda no, la no. Esta ya es la cuarta que saco en el mes porque <risa> las otras no A ver, hace que un segundo, se lo me, dije. De pronto usted tiene algo de comedia de ver que, es que el señor Álvaro se nos está muriendo ahí. Sí, por favor. Ay, ay, Pero ay, ay, no ven. se muere. ¿Quién es el de la comida? Jefe, disculpe que le diga, pero unas mascarillas nos vendrían genial. Perfectas. ¿Quién es el de la comida? Yo. yo. Uf, un uniforme, un uniforme sí. también. Ah, jefe, si nos quiere el uniforme ahí de una vez, también puede Uf. ser. Aunque yo trabajo con esta ropa, eso no es problema. Bueno, anda, <risa> hasta que saque la caja, saque. Gracias. Hernán, que haga filita para el uniforme, mijo. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo. Lo del sándwich y la botella de uh, agua. Eso, eso. Pues era la última. Uy, jefecito. Yo Uy, jefecito. Me ha esa botella de agua. Me ha puesto agua, hermano. Bueno, yo y necesito venga, firma pues, ese firmar ese papeleo que es que no tengo seguro, hermano. Ay, ¿Qué me dice eso, wey? puta? No he hecho eso. Venga, hecho. pues firmemos el contrato y una vez... No, ¿cuál es si no tengo? No tengo vacantes. No tiene no, tiene, no tiene, papel, este vea dónde están la gente, ¿dónde están sus vacantes? Aquí están, el señor Hernán, es que mi no persona, que persona que no y el señor Álvaro. <risa> no, ¿que no tiene papeles de no este negocio, que ¿Qué? qué? ¿Cómo? ¿Qué? Eso no, es denunciable no, no, no, no, de jefecito, pero yo, yo no le guardo he el secreto. Este es yo no he dicho eso. <risa> ¿Cómo sí, sí, no ¿cómo tengo que papeles, no? solo que interprete. No, no, no, yo lo que dije... No, no, Hernán, Hernán, no cuestiona al jefecito, respete. Qué pena, qué pena. Ya perdió la oportunidad ahí, ¿sí vio? No, no, no, pido mis disculpas. Sí, sí, no, no, pa' afuera, Hernán, aquí no nos recibimos pecas. No, no me pues dispuendo así. Tampoco me la habla así a niño. Bueno, lo espero pues allá arriba ahí con el... ¿Cómo? Me la habló mal. Eso lo espero allá arriba para la papelería, jefe, hágale, tranquilo. Ay, señor taxista, cuénteme que le ayudo. Uy, pero le dejaron ese vehículo. No, nada, no, el taxista de Hernán no es mío. Ah, bueno. Ah, sí. No, ¿y cómo les llega el taxista? si ¿Sí ganan bien o qué? No sé, sí, no soy taxista. Ah, buen punto. Me imagino que sí, en ganar algo. Pues dependiendo de cuántas carreras hagan y eso. Ah, eso sí.